Las referencias desde EndNote Online, vamos a aprovechar para hacer exportaciones entre, entre gestores y además veremos también las opciones que nos quedan de revisar en el programa. Vamos al programa y desde la pestaña forma tenemos la opción exportar referencias vamos a exportar una carpeta vamos a exportar la última que es una carpeta de mm, realizada un grupo, una bibliografía unas referencias por otra persona que las ha compartido con esta cuenta vamos a elegir un formato para de exportación, en esta ocasión vamos a exportar en EndNote y vamos a salvar vamos a decir que lo abrimos y que lo salvamos desde aquí vamos a darle el nombre EndNote Hipatia lo guardamos y ahora vamos a ir a otro gestor vamos a ir a zotero y vamos a ponernos aquí en mi biblioteca y vamos a a importar ese archivo decimos que todos los archivos y buscamos el archivo y vemos si se nos nos importa, que ya vemos aquí que están las referencias y vamos a ver que este nos ha incluido la, una carpeta con las referencias con el nombre que le hemos dado al archivo. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a exportar una carpeta que tengamos en este gestor a EndNote. Vamos a exportar la carpeta, esta carpeta, botón derecho del ratón, exportar la colección y lo vamos a hacer en RIS. Si lo hacemos en RIS exportando notas y archivos nos exporta nos crea una carpeta en la que se incluye el archivo RIS con las referencias y luego otros, otra serie de archivos entre ellos pues eh, por ejemplo un PDF que haya lo podríamos hacer así pero para vamos en, este, en esta ocasión simplemente exportar el archivo quitamos esto decimos que zurbarán que queremos exportarlo, que nos cree este archivo, RIS, y decimos que guardar. Ahora vamos a EndNote a, a importar el archivo. Desde Collect decimos Importar, y tenemos que buscar el archivo primero, extensión RIS. Ahora tenemos que poner el filtro correspondiente. Vamos a, a ver. Aquí, Redman RIS. Y vamos a incluir estas referencias en una carpeta de sin archivar porque no tenemos creada una carpeta, decimos que importar las referencias y aquí nos ha importado esas referencias en esta carpeta. Bueno, pues vamos a ver qué nos queda ver del gestor. Tenemos, como ya hemos dicho también anteriormente, la posibilidad desde aquí tenemos aquí el, el, número, el número de investigador, que es interesante tenerlo. Para tener nuestras publicaciones, una carpeta con nuestras publicaciones. O aquí en, en Options tenemos la posibilidad de cambiar la password, email. Podemos poner el EndNote en una determinada lengua. Aquí tenemos los instaladores que ya hemos visto de los los eh, plugin y, y bueno pues nada más hay una estupenda ayuda veamos está muy bien organizada y tenemos todas las distintas opciones que podemos hacer bueno pues muchas gracias